hola qué tal queridos amigos feliz viernes para todos vamos a iniciar nuestra jornada nuestro día en la santa presencia del señor junto a nuestra oración también hoy viernes el ayuno la abstinencia aquel ejercicio de penitencia que le estamos ofreciendo al señor quiero invitarlos para que lo hagamos buscando agradar a dios buscando nuestro cambio señor danos la gracia de cambiar tú sabes cuánto te amamos señor tú sabes señor que somos débiles. Nos confiamos en tu amor, en tu fuerza. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Estando ya Jesús en Jerusalén, se le acercó un escriba y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Hay un segundo mandamiento, que es este, te amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por encima de esto no hay ningún otro mandamiento. Entonces el escriba le dijo, muy bien maestro, tiene razón en decir que el Señor es un hijo y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús viéndolo hablar tan sensatamente dijo, estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vean, mis queridos hermanos, cómo el Señor nos, nos providencialmente nos regala este texto. ¿Qué es lo más importante? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Junto a la oración, a la penitencia, una obra de calidad y buen trato. Si va a hacer ayuno y se va a poner bravo, pues, hermano, no ayune. Haga el esfuerzo de estar bien, de agradar a Dios, de servir, de ser buena persona. Haga un, algo que lo ayude a estar en paz con Dios y con los hermanos. Hermanos, nos ponemos en la santa presencia del Señor. Feliz día para todos.